enemigo avistado. Uh, tanto. Entendido. Contacto con objetivo. Abriendo fuego contra el enemigo. Disparando. Recargando. Detección de ¡Uh! Enemigo derribado. <risa> Tanto granada de termita. Aquí hay una Me amigos. granada. Recargando. Amenaza cerca. Recargando. A marcha. Acabé con un Tome las heridas. Queda un minuto. El anillo está cerrado. Mira. No por sí, mucho mira aquí. Busco una mira de <risa> Los, enemigos Los enemigos me están disparando. Perdón. Perdón. Help! What run? escudos. ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! ¿Quién quiere usar la mitología? ¡Yo ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! Más, ¡Vamos! Contacto con amenaza. No jodas. Vayamos por aquí. Sí. Debo ir más rápido. Eh, recargando una mano. Reparando mis. Necesito, mi... una Necesito de munición ligera. De Impacto doble. Necesito munición ligera. Necesito munición. Necesito aquí hay munición, munición ligera. Pesada. Aquí hay munición Muchas ligera. Gracias. Vayamos por aquí. Voy aquí. Una llave de la cámara aquí. Venida por ella. Tirolina desplegada. Aquí hay un depósito de suministros. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. ¡En marcha! ¡Lo necesito yo! Detectado. Voy a investigar justo aquí. <risa> Garcio, aquí hay una amenaza. Atención, tenemos una nueva carga. Cuidado con la amenaza avistada. Aquí hay munición ligera. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. Eso me irá bien. Aquí hay una culata estándar. Nivel 2. Los enemigos me están disparando. Mis escudos. Granada de termita lanzada. Aquí hay una amenaza. Me están disparando. <coughs> granada de termita. Espera, <tose> <tose> Granada de termita. Granada de fragmentos. Lanzando. La Aquí hay, hay alguien más. Munición ligera Y la han Allí hay un enemigo Instalando una tirolina El anillo está en las proximidades Menos de un minuto Amenaza avistada Abriendo fuego contra el enemigo Más rápido Más más me la evidencia 30 segundos El anillo Soy Blood Huntor. Vale Llegan más amigos Expert. para matarnos Otro pelotón sí. Recargando oh, yeah. Derribe a un enemigo Recargando Que lucha Plataforma de Sainz ¿Ah? <risa> Blanco detectado Me disparan Luchando contra el enemigo 10 segundos El anillo está bastante cerca Ahí, Sharam Bueno, Recargando. gusta curar, pero tenemos que ir ya. Soy la nueva parca. nueva no? parca. Le estoy que de no. Tengo. Vale. Vaya voy. Curando. Oh, esto tarda demasiado. Ah, necesito un poco de ayuda por aquí. Disparando. Curando. Vaya. Al parecer ese era el último que quiero. Y yo aquí parado. Tiene suerte de que me caiga. ¿no? no había llegado a Pararé un momento a curarme. ¡Curando! Ah, ¡Curando plataforma de salto! ¡Palaré un momento a curarme! ¡Curando! Aquí hay un boniquín. Estoy curándome las heridas. Recargando mis esquemas. in there, people. He visto algo. No creo que venda galletas. Disparando. Me salen one. People here, huh? <laughs> Preparados, listos, ya. Retargando escudos. Cargando escudos. a apargamos por aquí. Preparados. Vemos la tirolina. Queda un minuto. El anillo está cerca. Necesito munición pesada. durando. un blanco. Seguidme si queréis atacar allí. Atención, el enemigo iré contigo. Aquí la se mueve, amigos. No, está llegan packs de aquí, Llegan sean los dioses. Abriendo fuego contra el enemigo. Recargando. Campeón eliminado. Marcando las eliminación. De disculpe De recargando, recargando, hey. eliminamos a todo el pelotón. Quedémonos con su botín. Vamos muy bien. Aquí hay un escudo corporal, nivel 3. Reparando mis daños, aquí hay un escudo corporal. Aquí hay un cargador nivel pesado 4. ampliado, nivel 3. Necesito munición pesada, mío munición pesada aquí aquí hay una pila para escudo el anillo está cerca aquí hay un escudo corporal el 4 mío tirolina desplegada Fantástico, el anillo está cerca. Menos de un minuto. Let's go. Olvídenlo. Aquí hay muriendo. Exploremos por aquí. Come come, forget this. Treinta segundos. El anillo está cerca. Parece que han pasado enemigos por aquí. Yeah, I see them. One there, yeah, yeah, one yeah, there. Man. ha pasado gente Exploremos por aquí. El anillo está cerca. 10 segundos. That's them. Me disparan. Recargando mis escudos. Cargando los escudos. Cargando los escudos. ¿De esta área me parece. escucha. Escucha, mi gente. Aquí hay una amenaza. Tina desplegada. Cargando los escudos. A hit in 70 there. ¿Pero sniper. Contacto. Okay. El anillo está en las proximidades. Menos de un minuto. ¡Rápido! más, más! ¡Cargando escudos! ¡Recargando! ¡Recargando escudos! ¡Escaneando! ¡Reparando! ¡Está atacando! ¡Arraque, cargando los Tenemos problemas disparando 74 Estoy culo. los los escudos. GG. GG. Joder, 4 horas y 12 minutos Sí, tengo que Sois los campeones de Apex Vale, ¿cuántos puntos hemos subido, tío? Está para subirla, eh, 4 kills Y no sé cuántas asistencias, eh Ahora, tío, podemos saltar al lado.